solo marcas en el sorteo que quieres participar con las opciones de tu jugada o más fácil aún, pide una jugada automática y ya recuerda que puedes seguir haciendo tus jugadas adelantadas vamos que esperas, juega Wild ball y ponte a ganar y atención jugadores de Powerball, anoche cayó un premio secundario por la cantidad de 100 mil dólares en el colmado Milka's Corp en Culebra. muchas felicidades al ganador o ganadora y para este sábado el Powerball tiene un gran premio de 800 millones de dólares mientras que para mañana viernes el Loto Cash tiene un premio de 580 mil dólares que pueden ser tuyos, sin anualidades al igual que la doble revancha que tiene 195 mil dólares Aprovecha un momentito y baja el app de Lotería Electrónica en tu teléfono inteligente si todavía es que no lo has hecho donde además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste podrás participar de otros sorteos al inscribirte y jugar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 wild y cambia tu jugada con wild ball la nueva forma de jugar pega 2, pega 3 y pega 4, si fallaste tu jugada por un número con este ball adicional tendrás otra oportunidad de pegarte cuando juegues pega 2, pega 3 y pega 4 Pídalo con wild ball Rafa tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar y damos inicio a los sorteos de esta noche y es con el wild ball y el número del wild ball de esta noche es el 3. Repito, el 3. Ahora pasamos a pega 2. Boleto en manos y jugaste. Pega 2. Mucha suerte. Y pendiente, que ya se acerca el primer número. Y es el 8. Repito, el 8. segundo número. Es el 1. Repito, el 1. El número ganador de pega 2 es el 8-1. El 81. Y, y pasamos a pega 3. Boleto en mano si lo jugaste. Y mucha suerte. Primer número. Es el 7. Repito, el 7. Segundo número. Es el 7. Repite, el 7. Y tercer número... Es el 9. Repito, el 9. El número ganador de Pega 3 es el 779. El 779. Y concluimos con Pega 4. Mucha suerte, mi gente. Veamos cuál es el primer número del Pega 4. Y es el 7. Repito, el 7. segundo número es el 6. Repito, el 6. Tercer número es el 3, repito el 3. Y cuarto número es el 0, repito el 0. El número ganador de Pega 4 es el 7630, el 7630. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información, visita el enlace loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde. Y recuerda, juega el nuevo juego Wild Ball. Gracias por recibirnos en sus hogares. Que tengan todos buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360. Lento el paso de la vaguada, lluvias continúan causando inundaciones. ¿Hasta cuándo? Le decimos en esta edición. Puerto Rico cuenta con un innovador sistema para predecir deslizamientos de terrenos saturados. Conozca cómo funciona. Y